por qué la gente miente. Por lo general, la mentira está presente en aquellas relaciones tormentosas. Todo empieza con un, amor, estoy ocupado, luego te llamo, pero la verdad es que no estaba ocupado ni te llamo luego. O con un, amor, estoy estresado, demasiado cansado, otro día hablamos, otro día salimos, luego nos vemos, lo que se traduce a su realidad como, ahora no quiero verte. Mentiras van, mentiras vienen, y conforme avanzan los días, esas mentiras se vuelven aún más oscuras, más perversas. Y luego, ya no solo son mentiras, sino que es algo aún muchísimo más lamentable, el engaño. Y el engaño es la planificación de una mentira con el fin de obtener algún beneficio personal. O sea, tu pareja sale con alguien más, te va a ser infiel, pero justo antes de verse contigo, empieza a planificar su mentira para saber qué es lo que va a decir, cómo se va a justificar, con qué excusas va a aparecer. Y tal vez su excusa perfecta sea decirte, ¡Ay amor, es mi prima, es una amiga de la escuela! Pero tal vez la verdad sea que te está siendo infiel con aquella persona. Y es así como está buscando beneficiarse de ti y de aquella otra persona. Tal vez amigos, conocidos, familiares te digan, tu pareja te está haciendo infiel, estás saliendo con alguien más. Tal vez te digan que le vieron caminando de la mano con alguien más y tú no les quieres creer. Porque estás tan cegada que no quieres observar lo que realmente está sucediendo. Estás en una absoluta negación porque no, te parece increíble que él sea capaz de hacer algo que te lastime a ti. Además, después de todo, él siempre tiene una mentira planificada para ti y es por ello que siempre estás negando todo lo malo de él. ¿Sabes? Una de las más grandes estafas de esta vida es el autoengaño. Y eso es lo que te estás haciendo a ti misma. Te estás engañando, has llegado al punto de seleccionar en tu mente, en tu cabeza, qué es lo que le vas a creer a la gente y qué no tan solo por no mentirte a ti misma, tan solo porque no quieres ver la realidad. Mira, cuando tú te enteras que tu pareja te está mintiendo, pero a pesar de eso, ¿no lo quieres creer? Tú te estás mintiendo muchísimo más de lo que tu pareja te está mintiendo a ti. Tú te estás haciendo muchísimo más daño. Tú estás lastimándote muchísimo más de lo que él te está lastimando a ti. Y sabes, entiendo, entiendo que no quieras creer que esa es la verdad porque después de todo, la verdad duele. La verdad lastima y además la negación es un mecanismo de defensa. Pero ya es momento de que empieces a ver la verdad. Y es momento de que dejes de engañarte y empieces a ver qué es lo que realmente está sucediendo. Empieces a darte cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor y no lo has querido ver hasta ahora, porque esa es la verdad. Esa es la realidad. Mira, si tú ya has descubierto que tu pareja te está mintiendo y no es la primera vez, si tú ya has hablado con él con ella para resolver aquel problema, pero aquel problema parece ya no tener solución, ¿para qué seguirle dando vueltas al asunto? ¿Para qué continuar con una relación insana e improductiva? Aprende a enfrentar la verdad. Aprende a enfrentar la realidad. Y si después de todo lo que te digo aún me sigues preguntando ¿Por qué mi pareja me miente? Voy a ser más clara. Muchas personas les gusta escuchar una mentira disfrazada de felicidad, de optimismo, de futuro, a escuchar una verdad que duele, una verdad que lastima y que requiere de muchísimo esfuerzo para superarla. En sí, en resumen, Muchas personas mienten porque a muchísimas otras personas les gusta que les mientan. Tú tan solo aprende a tener muchísimo cuidado con no ser una de aquellas personas a las que le gusta que le mientan. Aprende a vivir, pero a vivir la realidad, a vivir con la verdad.